Hola chicas y chicos, vamos a resolver un ejercicio de intersección de una recta con una pirámide. Tenemos una pirámide oblicua de base pentagonal del sistema diédrico con sus dos proyecciones y una recta R. Nos piden que hallemos la intersección de esta recta con el sólido. Para ello, vamos a emplear un elemento auxiliar, que es un plano proyectante. Hallaremos primero la sección que produce el plano del proyectante en la pirámide y después eh, hallaremos la intersección de la recta con esa sección. Y esa va a ser la intersección de la recta con la pirámide. En primer lugar, vamos a buscar un plano proyectante que contenga esta recta. Podemos eh, hacer o bien un plano proyectante vertical o uno horizontal. Vamos a hacer uno vertical, cuya traza vertical va a coincidir con R segunda. La traza horizontal, en este caso, nos va a quedar fuera del dibujo, no nos hace falta. Tenemos un plano proyectante cuya traza vertical, por lo tanto, es esta. Le llamamos alfa segunda. La sección que produce el plano proyectante en la pirámide es este segmento que tenemos aquí. Exactamente aquí se ve en proyección vertical, se ve de manera directa. Es este segmento que está aquí marcado. Esa es la sección del plano que produce el plano proyectante en la pirámide. Ahora bajamos por cada uno de los puntos donde esa, es el plano corta a cada una de las aristas y vamos a obtener la proyección horizontal de esta sección. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir buscando, por ejemplo, en la arista VA, el plano proyectante corta en el punto 1. En este caso, en unos segundo bajamos en vertical, buscamos abajo donde está VA, aquí tenemos V prima prima, pues este va a ser uno prima y eso lo hago con todas las aristas. Busco la VE, pues aquí abajo tengo la V, bajo desde este punto donde corta, bajo en vertical hasta V VE y aquí tengo la intersección con V. De manera que al final obtengo 5 puntos, cada uno en una de las aristas. Los 1 y esta es la proyección horizontal de la sección que produce el plano proyectante en la pirámide. Y ahora el último paso, los dos últimos pasos, consiste en hallar la intersección de la recta con este polígono, con esta sección. La recta, vamos a verlo ahora primero en proyección horizontal: R' corta al polígono, corta al polígono porque tanto el polígono como la recta pertenecen al plano proyectante. Y, por tanto, sé que la recta y el polígono son coplanarios. Pues eh, ese trozo, este trozo que tengo aquí dentro del polígono de R' es la intersección de R con la pirámide en proyección horizontal. Este segmento que está marcado en azul, P'Q', es la intersección de la recta R con la pirámide en proyección horizontal. Y el último paso que nos queda es buscar arriba donde tenemos esa sección, basta con subir en vertical desde P' y desde Q' hasta aquí, hasta R' segunda y aquí obtenemos P' segunda y Q' segunda y ese segmento en azul dibujado arriba es la sección vertical de esa intersección, perdón, la proyección vertical de esa intersección. Con eso tenemos el ejercicio terminado. Un último paso que nos pueden pedir, que no lo vamos a hacer ahora, pero que es muy fácil también, es hallar la verdadera magnitud de este segmento que hallaremos por cualquiera de los métodos que conocemos. Podemos hacer un abatimiento del plano proyectante, por ejemplo, que en este caso se nos iría un poco lejos. Podemos hacer también un giro de este segmento hasta colocarlo eh, como frontal paralelo al plano vertical y con eso hallaríamos su verdadera magnitud.